Miembros del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, realizaron el pasado sábado un operativo en la vía San Francisco-Nagua tras cumplirse el plazo que otorgó la institución a conductores de no uso e instalación de neumáticos remodelados, caducados, usados o recauchados, no actos para la circulación en vehículos pesados y livianos en todo el territorio nacional. La resolución dicta que el neumático que esté nuevo de fábrica pero que no haya sido instalado o usado en un periodo de cuatro años calculados a partir de la fecha de fabricación impresa queda catalogado como caducado. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.